Hola, ¿qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y bienvenidos a un episodio más de Fifásticos al Desnudo. Bienvenidos, este soy Loera y tenemos una semana con buenas notas y también dos tragedias, ¿no? Sí, así es, dos hechos realmente lamentables, pero bueno, también hubo fútbol, hubo Liga MX, empezó la Liga Española y mucho, mucho más. Y por fin ya tenemos técnico, el Tuca Ferretti. Pues venga, comenzamos. Bailemos con el Tuca. Sí, ya tenemos técnico de la selección mexicana después de tres semanas de estar en su búsqueda eh, ya está confirmadísimo el Tuca Ferretti Así es, está confirmado el Tuca Ferretti, ya lo presentaron en el CAR los altos mandos y algo muy importante es que Ferretti iba a dirigir también todos los partidos de los Tigres Sí, es su pacto de, de caballeros Pacto de bigotones <risa> este, y, y bueno, también se confirmó en la misma conferencia que el doctor Miguel Bejía barón este añejo ex técnico de la selección mexicana eh, ¿Cuándo estuvo dirigiendo? Es pues como los buenos vinos, ¿no? este <risa> Dirigió en el 94 Milló Hugo Sánchez. Y un dato eh, que, según yo estoy bien, corríjame si, si no, es que cuando Miguel Mejía Barón dirigió a México en aquel mundial, el Tuca Ferretti era su asistente y le cargaba las maletas. <risa> no sé. Ahí viene ahí, el dato. ¿eh? Busquen ustedes y nos dicen. Eh, una otra cosa que se habló fue de que el Tuca dijo, mi único objetivo aquí, en estos partidos que esté, es conseguir el pase de las confederaciones y ojalá lo logres. Fuerte. Uf, ojalá sería eh, algo terrible si México no va, terrorífico. Pero mientras el Tuca sea técnico de la selección mexicana, siguen buscando todavía al que va a ser el que nos lleve a Rusia 2018. Y mientras tanto, muchísima suerte, Tuca Ferretti. Sí, me gustaría que si le va bien, si ganan los partidos, que le den continuidad, ¿no? Estaría muy bien, yo creo que es una cortina de humo, la verdad, y si le va bien al Tuca definitivamente va a seguir en la selección, pero si le va mal fue como decir, mira yo ayudé y me regreso a los tigres, ¿no? <risa> <Vale>. <risa> pues bien, Fiferos, se viene el FIFA 16, 22 de septiembre, ya va a salir, y ¿qué cosas nuevas nos trae? Una de ellas, y bueno, para mí fue un shock importantísimo, son las mujeres, era. se <risa> iban sí, a estar las mujeres por fin en FIFA, van a ser partidos muy, muy divertidos, no sé, no sé, pero todos van a empezar a jugar con mujeres y... Yo creo que nada más va a ser como un entretenimiento temporal, ¿no? Sí, muy, muy diferentes, ¿no? Vamos a ver ahí a chavitas como Popa, la alemana. este, También va a estar Morgan. Morgan. ¿Qué me dices de Morgan? Pues Morgan va a estar en la portada de Estados Belleza. Unidos, ¿no? De hecho, vi unas imágenes de cómo se veía y queda, se ve muy bien, ¿no? ¿La deseas? No, ¿tú? ¿La deseas? ¿Tú? ¿La deseas? Pues nada, este, de hecho va a ser portada esta esta Morgan en Estados Unidos Ya lo dije cabrón <risa> sigue, sigue diciendo la otro. Pues sí, esperemos que sean eh, divertidos esos partidos de FIFA con las mujeres y que las de la selección mexicana tengan un buen nivel, ¿no? por lo menos Ojalá, sí, por lo menos ahí que el profe este, fue ya metido la mano y la tuerca ahí con los, con los administradores Soy Laura, pero dime algo Te eh, una pregunta de caballeros eh, ¿A qué preferirías entre Charly Corral ¿Charlín Corrón? Del ¿Es, ¿Es delantera o qué es? Es este, delantera, sí, delantera. Charlín Corral ah, sí, Charly. o Paquita la del Barrio Ay, me lo pones difícil este. No, pues, Charlín, ¿no? Be, qué asco, eres un degenerado, ¿sí lo sabías? Qué asco Bueno, ya inició la liga española, es una de las ligas más esperadas por todos los amantes del fútbol y bueno, este, lo más relevante de la liga fue que el, Madrid, que el Real Madrid Se en la noche en el primer partido Sí, así es, eh, un inicio realmente inesperado para los madridistas Empatan 0-0 con el Sporting de Gijón eh, Una verdadera eh, cosa terrible El Sporting de Gijón Y de hecho esta, este inicio de liga española ha sido uno de los inicios más, eh, pues más feos que habido en los últimos años Pocos goles, poco espectáculo, el Barça igual ganó 1-0 eh, por ahí este Messi falló un penal Messi falló un penal, un gol de Suárez eh, Todo catastrófico, se les viene la noche Igualmente el Atlético de Madrid ganó con un gol eh, Entonces discreto inicio de la Liga Española Igual Dieguito Reyes y Carlos Vélez iniciaron con empate <coughs> Por ahí también, salud ¿No? Y pues esto en el inicio de la Liga Española Y ahora es tiempo de darle una vuelta ¡Al mundo del deporte! La FIFA presentó un nuevo logo del mundial de clubes de Japón 2015 y abrió la venta de las entradas. Ojalá estemos por ahí, los sí, uno, ¿no? Inaugura el mural de Messi en la escuela donde estudió cuando era pequeño, es en la ciudad de Rosario. Y seguramente Ronaldo va a pedir el suyo, ¿no? Ahí donde estudió cuando era chiquito también. <risa> Yo creo que sí. El nuevo jersey del Manchester United con Adidas ha roto récords de venta y en tan solo 5 días se vendió el equivalente a la venta de un mes. Todo esto en Old Trafford y por medio de las ventas en línea. Picharito del partido de esta semana con el Man Yu, tuvo la oportunidad de volverse a ser ídolo eh, cuando estaba junto al portero ya para meter la bola, pero ¿usen ustedes mismos lo que pasó. ¡Croll! <risa> Cristiano Ronaldo, ardidísimo por el empate del fin de semana en el inicio de la Liga Española, subió una foto a su Instagram con el siguiente mensaje. Tu amor me hace más fuerte, pero tu odio me hace imparable. ¡Qué mamón! Usain Bolt sigue siendo el más rápido del planeta. Conservó en Beijing eh, su récord en la prueba de los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo, eh, celebrado ahí en China. Obviamente celebrado ahí. destacado. Regresan las noches mágicas de Champions League. Mañana, 27 de agosto, será el sorteo para la fase de grupos. para Madrid. Pedrito debuta con golazo en el Chelsea. Y bueno, Mourinho comentó que... No fue el inicio de Maradona, pero casi. Casi, ¿eh? <risa> una nota trágica esta semana, eh, Justin Wilson, expiloto de la Fórmula 1, que actualmente estaba en una prueba del Indycar, eh, sufrió un terrible, terrible accidente y estuvo en coma dos eh, días y ya está confirmado que falleció. Sí, una verdadera lástima, eh, pues, un accidente, vamos a ver el video. Pues Justin eh, básicamente perdió el control del vehículo después de ser impactado en su casco por una pieza de otro auto eh, que había chocado más, más adelante de él. Pues Donde quiera que estés Justin, eh, te mandamos un fuerte abrazo, Justin. Otra tragedia eh, ocurrió esta semana al sur de Inglaterra, en la localidad de Shoreham. Se estaba presentando una exhibición aérea y un avión se desplomó en una carretera y como resultado fueron 11 personas muertas, entre ellas dos futbolistas. Sí, ellos eh, pertenecían al Worthing United FC y las autoridades lo reportaron como el portero Matt Grimstone de 23 años y Jacob Shield igualmente de 23 años como parte de las víctimas. Una lástima. Y en lo... Yeah. De esta semana... Bueno, un golazazazo de Shabalala. ¿Te acuerdas de Shabalala? Claro que sí, de First Golden World Cup. <risa> Fue el, el, el personaje que nos hizo el primer gol de la Copa del Mundo en 2010 Que se le hizo al conejo por... ¿Cómo un, le hizo el conejo? Por unos Música. centímetros <ríe> Y bueno, este... Volvió a hacer un golazazazo en la liga de Sudáfrica Entonces, vamos, vamos a, verlo. a verlo ¡Qué golazo de Shabalala! ¡Shabalala! Eh, Donde quiera que estés, un fuerte abrazo, hermano <ríe> Está ya directo hasta Johannesburgo. Y pues bien, con esto terminamos. Fifásticos al desnudo. Gracias por sus comentarios. Gracias por todos los likes que nos han hecho el favor de hacernos. Recuerden también suscribirse si les gustó el video. Y si no les gustó, te reto para que te suscribas, cabrón. Lo retamos a todos. Y los fiferos. Bailando el tu canazo, FIFA la vida. Bailemos con el tucán, Bailemos no, con no, el azote,